Hmm. ¿Cómo empiezo yo un vídeo de YouTube? Sinceramente, no sé cómo empezar. Pero bueno, ya estamos aquí. ¡Hola, buenas a todos! Y estamos en un nuevo vídeo de Javi y Hoy os quiero enseñar una página que he encontrado la cual eh, sirve para tener reproducciones en YouTube, Likes, Dislikes también, eh, suscripciones, pero también sirve para Facebook, Twitter, Ask, eh, Google Plus, Instagram, etc, etc. Y está muy bien porque no hace ningún fake, por ejemplo, de reproducciones mediante bots, ni cosas raras. Básicamente lo que es, es una cadena en la cual tú pones tus vídeos. Por ejemplo, tus vídeos, ya que estamos en la madre que le parió. No me acuerdo por dónde iba. Lo que hace esta web es eh, que tú pones tus vídeos. Ya que estamos en YouTube. Y por ejemplo, si quieres reproducciones. Serías aquí. Likes, dislikes. solamente vas a poner un vídeo tuyo para dislike, Suscripciones en tu canal. O que lo pongan en favoritos, ¿no? Vale. Pues.. Tú pones tus vídeos y cada vez que hacen una reproducción o le dan un like, a ti se te descuentan unos puntos, que los, tus puntos los puedes ver aquí. Y dirás, ¿dónde consigo esos puntos? Pues muy fácil, aquí es el por qué esta web es una cadena. Esta web eh, te da puntos gratis, si tú ves... Le das like, dislike, te suscribes o le das favorito, en caso de YouTube, o si das retweet o ves fotos de Instagram, te da puntos. Esos puntos se le descuentan a la gente que tú le das esa reproducción, ese like o lo que se pida. Te los dan a ti y luego todos esos puntos los gastas otra vez para que vean tus cosas. Y ese es el porqué de que es una cadena, no es ningún fake ni nada. Con esto lo que conseguimos es ayudarnos unos a los otros y eh, hacer que, que crezca nuestro canal. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero ganar puntos y nos vamos aquí a Free Points, que es donde ya estamos, y pues vamos a ver eh, YouTube, o sea, proporciones de YouTube. Para esto tenemos que abrir el vídeo y verlo como mínimo 60 segundos, es decir, un minuto. Eh, voy a pasar los 60 segundos y ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí. Han pasado los 60 segundos y con creces. Y ahora lo que hacemos es nada más cerrar la ventana y nos dan los puntos. Y se suman ahí, básicamente. Solo tenemos que hacer eso. Si queremos los puntos rápido, y no queremos estar viendo vídeos que tenemos que esperar le damos a youtube likes y solo tenemos que abrir el vídeo y darle a like que se tardan tres segundos Venimos aquí le damos a like cerramos la ventana y ya tenemos los puntos así de rápido si no quieres darle a youtube puedes darle cualquier cosa por ejemplo instagram likes esperemos que no, no me deja porque, ahora sí, es que he conseguido bastantes puntos dándole like a Instagram y muchas veces te dice que no no te pueden dar más puntos, pero bueno, te esperas un rato y se vuelven a poner fotos para poder darle like, de todas formas como te pone cuatro opciones y al darle like a una foto se te quita y se pone otra, bueno este es un vídeo pero da igual, le damos like y enseguida nos dan los puntos, y puedes conseguir puntos infinitos aquí, yo he llegado a tener aquí miles de puntos y, y no tengo por qué pagar, si quieres pagar y no estar perdiendo el tiempo dándole a like, viendo vídeos y tal, perfectamente los puedes comprar aquí en Buy Points, lo que pasa que yo en mi caso no, no pienso comprarlos, porque no no quiero gastarme dinero básicamente pero bueno, eso cada uno ya hace sus cosas y yo en eso no me meto pero bueno, yo los consigo gratis viendo vídeos dando retweet y tal y compartiendo en google plus y todo y ya está ahora vamos eh, a lo que realmente nos importa cómo conseguimos eh, las reproducciones en youtube los likes o lo que queramos conseguir le damos aquí a MySize, y os voy a enseñar lo que yo tengo puesto tengo puesto estos tres vídeos para darle reproducciones mi canal para suscripciones y estos dos, dos vídeos para conseguir likes vale. ¿Cómo ponemos vídeos en, en esta web pues le damos aquí a añadir página y es muy sencillo le damos al tipo de link que le vamos a poner vamos a poner youtube views le ponemos el, el título yo creo que voy a poner si sí, el vídeo de don quijote don quijote ese. perfecto lo tengo ya escrito y todo así que vamos muy muy bien ahora para poner el link del vídeo que tenemos que ponerlo aquí vamos a nuestro canal de youtube Aquí, gestor de vídeos, y ahora mismo encuentro el vídeo que está este, es el que he puesto el título, pues nada, copiamos y pegamos el link. Y una cosa muy importante, esto, es el coste por clic, es decir, lo que a ti te descuentan por cada clic que hagan en tu vídeo cuando más pongas más tenta a, a darle el clic a la reproducción cuando menos pongas ahí pues llama menos a darle clic yo si voy a aquí a youtube views si y veo que en un vídeo me dan 6 y en otro me dan 10 yo voy a darle al de 10 pero bueno cada uno según sus posibilidades que tenga de puntos y todo pues voy a poner lo suyo yo tengo entre 8 y 10 tengo 8, tengo 9, tengo 10, incluso creo que tengo uno de 7 pero bueno le vamos a poner 10 le damos aquí y ya lo tenemos cargado ahora ya eh, está disponible para cuando la gente vaya a youtube views le aparezca este vídeo. si se nos, si nos acaban los puntos eh, lo que tenemos que hacer es parar por decirlo de alguna forma el que salga como opción para que puedan darle. Le damos a pause y no aparece como opción. Si queremos que nuestros vídeos aparezcan para que la gente los vea o le dé like o lo que le hayas puesto, pues le damos aquí a play y aparecen en las opciones de Youtube View, Youtube Subscribe y o lo que le pongas. Voy a esperar unos segundos para que veáis cómo se descuentan los puntos. Y las reproducciones. O los o los suscriptores. Lo que sea. Aumentan. Ahora lo veis. Mirad. Ya se ha descontado. Antes tenía 953. Y ahora tengo 945. Si no me equivoco. Ha subido este. No me he fijado muy bien en los números. Pero creo que este. Donde le han dado dos clics. Y nada. Es así de sencillo. Yo este lo voy a quitar. Porque no no me interesa mucho que, no sé, no, no lo tenía puesto y no, yo lo quito porque me interesan más estos que para quitar un vídeo si no quieres que se ponga un segundo que el móvil lo voy a atender y ahora vuelvo vale, ya estoy aquí bueno, eh, lo que os estaba diciendo para quitar un vídeo de, de la lista de lo que tú tienes le damos aquí a eliminar y te dice ¿estás seguro que quieres eliminar este sitio? No, este, este link le damos a aceptar y ¡pum! He ¡eliminado! y como podéis ver se siguen restando puntos veis y van aumentando las reproducciones, los clics o lo que sea y una cosa para la gente que tenga monetizado su canal es interesante porque aparecen anuncios, y si tienes monetizado tu canal, y tienes vídeos para reproducciones como tengo yo, esto afecta a, a la visualización de anuncios, y os puede interesar, yo ahí lo dejo, y ya vosotros ya, ya veréis lo que hacéis. Y nada, esto era todo por hoy, quería enseñaros esta web que me ha parecido una pasada, y nada, nos vemos en la próxima, darle a like, suscribiros y ponerle un comentario de lo que os parezca a vosotros eh, apropiado para el próximo vídeo y hasta luego.